buena iniciativa, ¿no? Porque los chicos salieron a competir, pero salieron a, a, a reciclar también las dos cosas al mismo tiempo. Así es, tal cual. Buenos días a toda la audiencia, eh, especialmente a aquellos que nos están mirando de Junín, porque, bueno, Junín ha sido, digamos, la comunidad, especialmente la de Algarrobo Grande, la que fue protagonista de la segunda edición de la carrera. Eh, gracias a Dios fue sumamente exitosa. Uh -huh. eh, eh, están reproduciendo veo algunas imágenes de lo que ha sido el protagonismo tanto de los alumnos, de los docentes de las familias y de la comunidad en general de Algarrobo Grande Ajá. A ver, explíquenos un poquito, es una competencia pero que tenía además este, por objetivo que los chicos recogieran en el camino este material este, descartable y reutilizable en todo caso Claro, en realidad eh, nuestra escuela tiene el bachillerato de educación física Ajá. entonces, vamos de unir el tema de la actividad física, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente, que serían como los tres ejes centrales de nuestra institución. Eh, la actividad consiste en que los distintos cursos de nuestra institución tienen distintos recorridos por el distrito de Algarrobo Grande, ellos salen por grupo eh, y van corriendo, haciendo actividad física, pero al mismo tiempo recolectando todo lo que tiene que ver con residuos plásticos. Esos residuos plásticos, los chicos los recolectan, los traen a la institución, acá los acopiamos y después viene la gente de la planta de reciclaje del municipio con un punto limpio y los retira. Material que después es utilizado para hacer los ladrillos, los postes uh -huh. y todos los otros elementos que se fabrican en esta planta. Uh -huh. Es decir, que tratamos de que nuestros chicos hagan actividad física, cuiden el medio ambiente... Y de paso colaboramos con la actividad de reciclaje. Claro. Y pregunto, ¿podían participar eh, chicos ajenos al colegio o estaba destinado a los chicos del colegio solamente? Eh, sí, participaron chicos de otros colegios. Nosotros articulamos con varias escuelas. Hicimos la extensiva la participación a las escuelas con las que articulamos, es decir, con los chicos que salen de séptimo eh, y ingresarían el año que viene a primera entonces, para que se vayan ambientando y conociendo cuál es la actividad de nuestra escuela, cuáles son algunas en realidad, de claro. actividades de nuestra escuela. Y, y, y participar la escuela RETA y la escuela SERPES, escuelas ajá. primarias, las que articulamos. Pregunto, de, de, de, de, de competitivo que soy nada más, ¿eh, ¿había un ganador, digo, se determinaba por, por el, el, el, el recorrido o por la cantidad de material que recogían en el camino? Si sí tuvimos, si sí teníamos un ganador, ese ganador tiene premio, eh, que todavía estamos tratando de conseguirlo, pero bueno, va a tener su premio, y en realidad el ganador fue aquel grupo que más plástico recolectó. Eh, Previamente y en, durante la competencia. Claro, porque como los chicos ya tienen la experiencia del año pasado, no solamente se dedican a recolectar el mismo día de la carrera, sino que muchos papás y mucha gente de la comunidad colabora previo, así que tuvimos montañas de plástico sí. y el curso que colaboró había recolectado 18 bolsones de los que nos entrega el municipio donde se acopian estas botellas. Nos tomamos el trabajo de ir llenando los bolsones, darlos vuelta para, ir de, para medir realmente quién era el que más había recolectado. A ver, a simple vista, algunos grupos se notaban que podía ser el sí. ganador. Para que fuera lo más transparente posible, bueno, medimos con esos bolsones y, y tuvimos grupos que habían llenado 11 de esos bolsones y el curso ganador, que fue segundo segunda de nuestra institución, había llenado 18 bolsones de residuos plásticos. Qué bárbaro, que aparte estoy pensando en la cantidad de, de botellas y de cosas que, que dejamos en la calle, ¿no? Más allá de... De, de, este, de esta victoria, podríamos decir, qué, qué terrible la cantidad de residuos que, que arrojamos a la vía pública. ¿Y están buscando premio para esos chicos? ¿Algo nos contaban de eso o no? Y eh, por el momento la municipalidad nos ha regalado una visita guiada a la planta reciclable eh, con un punto limpio. Uh -huh. Estamos tratando de gestionar un día de camping, estoy tratando de gestionar con el SUTE un día de camping con pileta para que esos chicos tengan una actividad distinta. Sabemos que los chicos son de zona rural uh -huh. difícilmente tienen acceso a algunas de este tipo de cosas entonces bueno, para ellos eso sería su mejor premio Yo creo que después de esta nota rápidamente tiene que aparecer ese premio para ustedes, esperemos que así sea y si alguien se quiere sumar con algún otro beneficio para los chicos, bienvenido sea, porque la verdad que la idea fue muy buena. Y recordemos, bien lo decían ustedes, todo esto después el municipio articula justamente para que vaya a esa planta en la cual se producen, entre otras cosas, este, ladrillos. ladrillos. Correcto. Y los prótesis, algo uh -huh. muy importante. A ver, esto ha sido un proceso bastante largo. Eh, nosotros tuvimos una videoconferencia con la gente de Punto Limpio. Ellos nos mostraron todas las instalaciones, cómo es el proceso se hace con el plástico y bueno, nos explicaron qué sería lo, lo necesario que nosotros recolectáramos, entonces fuimos con esa misión eh, recolectamos lo que más pudimos eso, como, ustedes ya, les, como ya les dijimos vamos a, a destinarlo para uh -huh. que gente eh, ajena a nosotros tenga beneficios como por ejemplo, estas prótesis claro. los ladrillos para las, las casas sustentables, juegos eh, palos de viñas, palos de viñas, uh -huh. eh, eso hace que esto haga, a ver, de esta misión, eh, una, a ver, abra la red, claro, no claro. solamente para nosotros, sino para poder eh, ayudar al prójimo. Totalmente. Sandra y Miriam, la felicitamos por la iniciativa, saludos a toda la comunidad educativa. Y bueno, obviamente que quedamos a la espera de que aparezca ese premio, ¿eh? que tanto se merecen los chicos. Estamos en contacto y felicitaciones una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias, cariño. Muy amable.